Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un nuevo Cara a Cara Federal. Eh, este es el cuarto encuentro, si no me equivoco, ¿está bien? <ríe> eh, y bueno, vamos a estar eh, recopilando las últimas dos reuniones que tuvimos, las últimas dos charlas. Eh, lo, las temáticas, se las recuerdo, que es el rol de los clubes en el desarrollo local y el vínculo con las mutuales y eh, la inclusión de personas con discapacidad a través del trabajo. Para eso, bueno, invitamos a Claudio Fardelli, director y profesor de la Escuela Secundaria Politécnica eh, que pertenece a la Universidad de Moreno. Y luego vamos a tener a Raúl Lucero, de la Asociación Andar, y a dos personas eh, que lo acompañan, que son Daniela Giuliano y Diego Veloquio. Eh, que nos van a estar contando un poco su experiencia en la asociación civil. Así que, bueno, no sé cómo, cómo andan todos que, que les fue generando estas preguntas que, que venimos eh, trabajando. Y, bueno, bienvenido a todo el equipo también, que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien. Bueno, mucho gusto, acá hay un montón de personas que, que te quieren conocer. Ok, les cuento lo que estaba haciendo. Yo mucho tiempo estuve, mucho tiempo estuve en el cátil, después estuve en, en la barrita, y bueno, y ahora, está, y ahora estamos en cuarentena y estamos acá, digamos. Sí, esperando. Esperando, que vuelva todo otra vez, digamos. Que empiece otra vez la granja, digamos, ¿entendés? ¿Y vos qué haces ahí? ¿De qué, de qué trabajás? Eh, la trabajo con las barri la barritas, la, la cocina, la ponemos en bolsita y la sellamos. Muy, muy bueno. ¿Te gusta trabajar claro. ahí? ¿Eh? No escuché lo último. Sí, si ¿te gusta trabajar ahí? Hola, sí, me, me gusta trabajar ahí. ¿Qué tanto? Diez, a diez años que estoy ahí, digamos. Bueno, bastante tiempo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Eh, tra tra trabajar. Me gusta trabajar. Estar con, estar con mis compañeros. Todo eso. ¿Podés, ¿Podés encender la cámara, Diego? ¿Cómo se hace? Fíjate si sí, Abajo hay un uno, uno de este video. Al lado de silenciar está el de la cámara. Sí, acá está anulada y ya lo estoy, ahí está, ¿verdad? A ver. Ahí está. No sé. Es un ¿Está? tipo muy, muy buen mozo, así que merece. Ver, ahí ahí tarda un poquito ¿Sale? y ya seguramente. A ver, Va a aparecer. Esperamos, esperamos que prenda la cámara, ¿cómo no? ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Guille, está? ¿cómo están? Bien, muy bien. Está bien, papá? Ahí ¿Viste yo tuve también unas dificultades para entrar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a, a ir dándole forma a este encuentro cara a cara federal. Qué bueno tener, tenerlos, Raúl. Qué lindo que es el Estado. Es una referencia para nosotros que estén aquí estén viendo del resto del país la experiencia que presentamos el miércoles pasado y que, bueno, podemos complementar hoy con este encuentro. Así es, para nosotros también es un, es un enorme placer poder compartir nuestra experiencia, hacer visible la importancia que tiene dentro de la economía social la inclusión de la diversidad, en nuestro caso una diversidad que tiene que ver con una condición de discapacidad, y que, como decía Diego recién, el trabajo no solamente es un efector de recursos, sino también de felicidad. Dani, sin audio. Bueno, Daniela es una tapada, Daniela nos ha representado... Ay, ahí va. Ahí estamos, Dani. Te hago una pequeña presentación, Dani. Te hago una pequeña introducción a Dani y ya se presenta. Ella se presenta sola. Eh, bueno, en primer lugar, ANDAR es una organización social ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. A esta organización acuden 130 jóvenes, mujeres, varones, eh, eh, con discapacidad, y lo que realizamos son diversas actividades. El, lo que nos trae acá en particular tiene que ver con lo laboral, con lo productivo, pero también hacemos actividades en incidencia en política pública, trabajamos la perspectiva de género, trabajamos en la, todo lo que tiene que ver con el deporte y la cultura. Y Daniela, bueno, ha sido una de nuestras referentes en temas de, de instalar el tema de mujer y discapacidad en diferentes espacios. El más importante, Dani, ¿cuál? no te escuchamos. Ahora presentate, ya está, yo ya hice la introducción, todo tuyo. Bueno, que sí, Daniela... Trabajo hace 12 años en la granja, ya construí unas cooktop con burde con, con las chicas, me listo con unas chicas hermosas, trabajo con ellas, compartiendo el coche y llevo hasta el baño, se lava en los dientes y después eliminar de después de desayuno. Y ya, trabajo en la panadería, San Fran, eh, eh, estoy en panadería, que estoy para hacer eh, factura, pan, la escuela, Pellegrini, a todas las escuelas, eh, Buenos Aires. Eh, también trabajo en eh, foto, fotografía, eh, de todo todos lados. Eh, estoy en calendario para el 2020. Eh, ahora estoy llegando para el 2021 eh, también hago los calendarios de esas fotos el fútbol 3 eh, me fui a Francia hace poquito eh, Barcelona eh, Estados Unidos eh, ha, hecho, ha hecho una presentación rápida eh, un poco de su currículum después si quieren en detalle le contamos cada una de esas actividades, tanto que hace Dani, que Dani habló que es auxiliar. Eh, dentro de la granja hay una actividad que tiene que ver con lo terapéutico, que asisten personas con discapacidad, tal vez que requieren de un apoyo mucho más significativo, producto de su condición de discapacidad, tal vez eh, con, may con mayor grado, con mayor, digamos, necesidades de apoyo. Dani es auxiliar de los profesionales, ella asiste a la población que tiene este tipo de limitaciones, bueno, como una auxiliar plena, no es decir, acompañándola al, al, cuando tiene necesidad al baño, para hacer su, sus cuestiones higiénicas, de cepillarse los dientes, alimentarlo, algunos de los jóvenes necesitan ser alimentados uno a uno, ¿no Dani? Y bueno, esto es un poco lo que comentaba de su grupo rojo, de unas niñas, el Grupo Rojo son todas mujeres con discapacidad que tienen esta condición tal vez de mayor limitación y que Dani, Dani las asiste, las acompaña, vendría a ser un auxiliar del profesional que está todos los días en la actividad una fue una de esas actividades después si quieren le contamos un poquito más Dani hablaste de Francia, hablaste de Nueva York, hablaste de Barcelona ¿Qué ah, estuviste haciendo en Nueva York, por ejemplo? Contanos un poquito. ¿A qué fuiste a Nueva York? En Nueva York me fui a una charla sobre la mujer discapacidad. De es decir, fuiste invitada por las Naciones Unidas el Día Internacional de la Violencia contra la, contra la Mujer, que es, se celebra ahora a fines de noviembre. El año pasado fui invitada a, bueno, junto con el secretario de Naciones Unidas y la directora de Naciones Unidas, Dani estuvo ahí en ese panel, planteando situaciones y haciendo visible que la situación de vulneración de una mujer es inaceptable, y muchas veces una mujer con discapacidad sufre una doble vulneración, por su condición de mujer y por su condición de discapacidad. Y ahí estuvo Dani durante cuatro días compartiendo una cantidad de experiencias, ¿no Dani? No sé qué, cuál es lo que más te... ¿Qué es lo que más te quedó de Nueva York? Me eh, falta eh, con vos y con Juanchi <ríe> mucho. Ya tomamos el avión y nos fuimos a Mendoza a fin del año pasado. Sí. También estuvimos <ríe> en Mendoza. Cuarentena. Eh, otro viaje más. Eh, otro... Mira Dani, agarra tu micrófono, agarra tu micrófono y ponelo cerca de tu boca porque se pierde tu, tu audio, no te podemos escuchar bien. ¿Viste el micrófono que tenés en el auricular? Ponételo cerca de la boca. Está bien. No, no, hay un, hay un micrófono. Como estabas antes, entonces, ahí silenciaste. Bueno, eh, y Diego también, Diego es nuestro, nuestro digamos, representante por parte de... De, de la otra parte productiva de andar, como lo decía Diego, ha, sido, ha estado a cargo del bar del colegio Carlos Pellegrini, nosotros tenemos un emprendimiento que es la atención del PELE, no sé si se acuerdan, allá por el 2012, 2011 había un conflicto en donde muchas veces se cortaba la calle y los estudiantes reclamaban que el PELE, que el bar del PELE fuera administrado por el centro de estudiantes, eh, nosotros terminábamos de, veníamos de atender Tecnópolis y del, del, del rectorado nos, nos llaman y nos, nos solicitan si podíamos presentar una propuesta para atender el bar. Acordamos con el centro de estudiantes, estuvieron de acuerdo de, un, de una primera experiencia y bueno, ahí fuimos con nuestra primera experiencia de, de atender el bar del Colegio Carlos Pellegrini. Diego ha, ha estado ahí. Y, bueno, nos puede contar un poquito cuál ha sido su experiencia en el barrio. <risa> Le damos la palabra hola, a Diego. Le damos la palabra okay. a Diego. Dani, ahora. No, tú, Diego. Hola, la verdad que me, hola, me gustó mucho la experiencia ahí en Carlos Pellegrini. Yo, por lo general, eh, cuando estaba ahí, recibía, recibía los tickets de la preciosa, me fijaba la fecha, todo que esté bien, yo le, daba, yo le daba la gaseosa o la comida, Va, la cansaba, ¿va? la comida yes. y eso. Cómo, ¿Y cómo es el trato de los alumnos con ustedes? ¿Cómo fue el trato diario? ¿Cómo era la convivencia? Todo, todo bien, Raúl, todos juntos, comiendo todos juntos. Es decir, desde, como, como lo comentaba la semana pasada, Andar tiene diferentes emprendimientos que buscan por un lado generar capacidades en las personas con discapacidad, generar una, una situación de trabajo, pero tal vez lo más importante es incidir en el, en el imaginario de la población que no tiene discapacidad o que no convive con la discapacidad. Para nosotros, en el, el Carlos Pellegrini realmente fue un, es un gran desafío. Si lo vemos en términos comerciales, para nada es sustentable económicamente, diríamos que perdemos plata, pero si lo vemos en el término de impacto social, sí, porque movilizamos a mucha gente, ¿no? Es decir, los muchachos van de Moreno a, a, al PL, se utilizan transporte, hay, hay una logística y hay una diaria. de, de para Los muchachos necesitan referencia y personal de apoyo, entonces hay una, una complejidad en el servicio. Pero hace cinco años que estamos en el bar y realmente lo que nosotros sacamos como, como impacto impacto más importante tiene que ver con el imaginario. es decir, Seguramente estos pibes que están en quinto año hoy, eh, que han convivido con Diego, con Dani, con una cantidad de... con Tito, que es una persona sorda, eh, que empezaron viendo tal vez el déficit, la discapacidad, no, eh, las dificultades, hoy es Tito, es Diego, es Daniela, ¿no? y seguramente estos pibes que egresan de este colegio tan emblemático Qué van a ser, no sé, seguramente sindicalistas, políticos, empresarios, no sé, una cantidad de, de profesiones nacen ahí o se van a ir formando, tengan como adolescente hoy un imaginario distinto cuando hablen de discapacidad, se van a acordar de Diego, seguramente se van a acordar de Dani, se van a acordar de Tito, y esto seguramente para su vida social, cuando tengan que decidir, si viene una propuesta laboral y está la posibilidad de contratar a una persona con discapacidad, Seguramente no lo duden, ¿no? porque han visto en Diego, en Dani, en cada uno de los jóvenes de andar en el bar, potencial, capacidades, personas, no sé, un clima un, un clima empático de servicio. Yo creo que nos ganamos al, al, al Centro de Estudiantes del PL, nos ganamos a los alumnos eh, producto de la empatía, ¿no? es decir, producto de, de, de esta actitud servicial que tiene cada uno de los jóvenes. Excelente. ¿Alguno de los presentes quiere preguntar a algo a Raúl, a los chicos, a Daniela? Acá estoy. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta de, de esta experiencia tan tan bonita? Tan, tan trabajada, Raúl, porque realmente lo, lo que vemos sí, a, a ver, adelante, adelante Silvia. Hola, buenas tardes. Eh, gracias, Raúl, por tu experiencia. Yo acompaño también a un emprendimiento eh, de chicos que realizan instrumentos musicales con el Hospital Iriarte de Quilmes, y la verdad que para mí fue súper sorprendente porque ya que vengo, eh, soy, eh, terminé la tecnicatura en Economía Social y Solidaria, soy egresada, y la verdad que con ellos aprendí un montón de cosas que que muchos, uno se trae de, de, su, de su casa, ¿no? De decir, bueno, las limitaciones que uno tiene, ¿no? Y cuando te estás con ellos te das cuenta que vos sos el limitado, porque tienen hasta, en nuestro caso, se hicieron una grilla con todo el trabajo, son muy metodológicos en eso, eh, súper organizados, nada que ver con, con para con que yo vivo, para ir de acá para allá, ellos lo tienen como muy organizado todo. Eh, el tema de los lazos, eso se creó muy, muy lindo, porque llegás y te cambian el humor, o sea, uno viene con todo el correr y todo eso, y ellos, nada que ver, te hacen parte, y trabajamos con la comunidad, que eso también fue otra de las cosas, la inclusión. Eh, lograr de que la comunidad también pueda participar y que no sea solamente exclusivo para personas con discapacidad o, o, o fuera, que puedan participar todos, y eso se logró. Nosotros estamos haciendo instrumentos musicales que se, bien se comercializan, están aprendiendo a trabajar sobre las redes sociales, algunos de ellos la tienen más canchera que por ahí nosotros, porque ah, las aprenden más, es más me enseñan, eh, así que en ese sentido están, están re bien. O sea, aprende mucho. Y a mí me gustó la, la experiencia que contaste la otra vez con el tema de, del armado de, del pan y todas esas cosas. Me, me gustó. Mucho. Así que felicitaciones. Y gracias, Dani, por tu mensaje. Me encantó. Sí, nosotros no, no, nos parece, nos, nos parece sumamente importante resaltar que, que el problema que nosotros abordamos no tiene que ver con las limitaciones en la discapacidad, básicamente. Tiene que ver con, con las barreras, producto de nuestras actitudes, producto de, de, de las imposiciones o, o de todos los prejuicios sociales. Esto que decís vos, de lo que venimos, ¿no? de las creencias que tenemos, eh, por eso yo digo, estamos hablando con, una, con un hombre que se llama Diego, con una mujer que se llama Daniela, también muchas veces para romper este imaginario que hay sobre la discapacidad intelectual, que, que nos han contado, nos, nos han dicho y hemos escuchado que son eternamente niños. Daniela es una mujer eh, enamorada de la vida y enamorada de, de alguien más, qué sé yo, bueno, pero no lo vamos a decir en este momento. Pero son... son Diego es, es, es un hombre que acompaña y que nada, y que realmente verlo, Diego, lo voy a decir yo, después lo voy a dar a él, Diego desempeña un papel clave en las visitas educativas que hacemos en Andar. Nosotros tenemos una granja educativa, recibimos a escuelas comunes de personas sin discapacidad, niños y niñas, y, y Diego es el anfitrión, Diego los recibe jóvenes. Bueno, ¿querés contar un poquito tu rol ahí en la granja educativa, Diego? Bueno, te cuento, es así, le mandan, es así, le mandan un, un medio a la granja, se ponen de acuerdo, después, cuando viene el colectivo, bajan los chicos, desayunan, y, y más o menos tarda 40 minutos, un poquitito menos, y después hacen tres talleres, por ahí hacen de alimentos, ...de granja educativa, que sería todo lo que es de huerta y todo eso... ...y otro taller, que no sé cuál sería, pero por lo general... ...yo después lo, llegaba, lo llevaba al, al catering a la huerta... El, el proyecto de granja educativa lo que busca es que... ...los muchachos de la granja son los docentes... ...que enseñan las habilidades tanto gastronómicas como de huerta o de vivero, y lo que se trabaja son con proyectos institucionales a lo largo del año. Son 10 visitas, 8 visitas, y en la última visita cada niño se gradúa del proyecto que ha elegido, y en esa visita vienen con sus familias. Es una visita de 200 personas aproximadamente, pero lo más importante y lo que resalto es que si bien al principio... Los, los, esos niños y niñas y esas familias saben que van a venir a una institución de personas con discapacidad, eh, lo que no saben es que son esas personas con discapacidad las que van a enseñarles, ¿no? Y, y cuando hacen todo el proceso, la familia, hasta que no viene a visitarnos, no descubre que realmente han hecho un proceso en donde los jóvenes de Andar han sido los que le han transmitido un conocimiento sobre proyecto árbol, sobre, sobre tamizada de tierra, sobre transformación de las plantas aromáticas en diferentes productos, como pueden ser aliment alimentos, una vela, no fragancias. Y bueno, todo esto forma parte, y, y, y Diego en este rol es una persona clave, eh, nada desde, desde la recepción hasta la despedida de cada uno de los jóvenes. Qué bueno. Y esos productos pueden competir con el mercado, ¿no? También tranquilamente sin necesidad de, de, de decir son de tal, de tal espacio, ¿no? Porque eso es lo que nosotros logramos, que puedan eh, utilizar las plataformas y comercializar y competir en el mercado como cualquier otro producto sin necesidad de que diga, ¿no? Porque lo hacen determinados grupos de personas. Eso es eh, destacable, nadie sí, sí, sí. se da cuenta. Yo preguntaba eso, Raúl, ¿quién? Digamos, ¿quién pagaba este servicio? Es un servicio complejo. Sí, la, de... la, la, sí. sí mira te, te cuento el proceso porque es maravilloso. Y un poco tiene que ver con, con lo que decía Silvia recién y con los imaginarios, que no solamente tiene la sociedad, sino muchas veces las organizaciones sociales. Nosotros no sabíamos ponerle precio a nuestro producto. ¿Sí? Y la verdad es que teníamos un producto, una, una propuesta muy interesante, a un costo muy bajo. ¿sí? Bueno, nada, venimos trabajando con diferentes universidades, con una de ellas hicimos un plan de negocio, y el plan de negocio fue la granja educativa, y dentro del plan el costo. Y una entrada que salía a 5 pesos, en ese momento terminó yendo a 30, 35 pesos. Entonces nosotros decíamos, ¿quién lo iba a pagar? Y realmente tenía que ver con nosotros, con nuestro imaginario, ¿no? Pensar que so, porque somos una organización social, tenemos menor valor en lo que hacemos. Entonces, también es necesario cambiarnos nosotros hacia adentro de nuestro chip ¿no? Es decir, primero, porque hacemos un producto de excelencia, porque estamos ofreciendo calidad, porque la persona nos elige, porque tenemos un valor agregado, el valor agregado es la diversidad, a ver de la diversidad pero además porque se van a formar pedagógicamente con algún concepto. Entonces, esto si vos, es decir, y cuando lo pusimos al mismo al, al, al valor que un poquito más alto, incluso del valor de mercado, eh, nos siguieron comprando, nos siguieron eligiendo. Y quién lo paga, lo paga la escuela, ¿no? Tenemos un, una, digamos, una tarifa muy, muy, muy accesible para las escuelas públicas y una tarifa de mercado para la, la escuela privada o la escuela que puede pagar esa, esa cuota. Eh, y también traducción? tenemos la visita de la, las escuelas que nos interesa que nos visitan y hacer intercambios porque nos interesa el proceso, ¿no? Y de vuelta, trayendo algo, y lo que decía Silvia, nosotros no nos instalamos por una condición, nos instalamos en un mercado a competir con un producto sabiendo que ese cliente necesita un producto y que ese producto va a competir contra otro que está en el mercado y si al cliente le gusta más la otra granja, se va a ir a la otra granja. No porque yo tenga una condición determinada, o porque seamos pobres, porque tengamos una población con discapacidad, no van a elegir. No, por el contrario, yo creo que hay que romper ese imaginario de, de condiciones, ¿no? De pobreza, de discapacidad. En este caso, Raúl, es una actividad que, que les permite... el ...servicio, digamos, este movimiento económico les permite sostener lo que llevan adelante o lo tienen que subsidiar de otro modo? No, esta, esta actividad forma es complementaria, ¿no? Es una actividad que, primero, que le dimos, eh, el, el problema nuestro es la, la venta, no el producto. Tenemos en, en todo tenemos muy buenos productos y seguramente lo que nos debe, debe pasar a varias cooperativas, que es el, el cuello de botella nuestro es la venta, el vendedor, la parte comercial. Nosotros somos muy buenos desde la perspectiva social, del desarrollo del potencial, de, de, de la cuestión terapéutica, el, el desarrollo de competencias, pero tal vez nos, está, nos falta todavía el ejercicio de, de, de cómo poner nuestros productos en el mercado, ¿no? No nos ha ido mal, pero no son, no son proyectos podría tener, digamos, mucho mayor volumen de ventas, y no lo, no lo desarrollamos con tanta potencia si tuviéramos una, es decir, tenemos, en Andar tenemos varias áreas y no tenemos un área de comercialización, ¿Entendés? La parte comercial no la tenemos, ¿no? Y es algo que salió de este plan después de 30 años, este plan, está, estamos haciendo un plan estratégico para el 2021 y 2022, y bueno, todos decimos, caímos en esa conclusión, no tenemos una parte comercial, y todos vemos muy lindo, los, los sociales nos apasiona meternos ahí, y creo que a todos nos, nos, nos encanta meternos en el barro, meternos en ahí, no, en el territorio, no. Ahora cuando vos a eso tenés que darle una lógica de plan de negocio. Cuando vas a la parte dura de los números, ahí decir no, no, no tengo conocimiento, que venga otro. Y creo que las organizaciones tenemos que dar ese salto eh, para ser sustentables no solamente lo social y lo ambiental, sino también lo económico. ¿eh? Totalmente. Y bueno, total... por nuestra parte, si querés, perdón, eh, si, por nuestra parte, si querés, te podemos ofrecer desde la Universidad Nacional de Quilmes, la, lo que yo integro. Tenemos el proyecto de extensión universitaria, eh, el obrador, que es justamente donde vienen los distintos emprendimientos. Así que todo lo que Genial. pueda ser necesario, ya o sea, sea para darle la pata de comercial, se la podemos brindar desde ahí. Y, ayudarlos en lo que sea necesario. Ahora justamente estamos en reunión porque ahí presentaban algo, pero vamos a hacer contactos y le podemos brindar todo lo que sea necesario de la universidad. Genial, muchísimas gracias, Silvia. Ahí está, ahí nace un, un nuevo nexo. Un puente. Nosotros hoy, hoy tenemos... Eh, ¿Daniela quiere decir algo? Sí. A ver. No duda, eh. Okay, okay, bien. No hay problema, gracias Dani Muy bueno, muy bueno Yo tengo a ver. una pregunta con respecto a, eh, no sé, cursos o, o digo capacitación ¿Hay algún otro profesional o, o cómo van, eh, no sé, como incorporando otros conocimientos para seguir desarrollando las tareas que realizan? Bueno, en Andar eh, somos 50 personas sin discapacidad las que formamos parte de las distintas áreas. Hay áreas deportivas, hay áreas culturales, área terapéutica y área productiva. En el sector productivo somos 25 personas las que estamos y después, eh, por ejemplo, la Universidad de San Andrés ha escrito un caso nuestro que lo utiliza como, como caso de estudio que tiene que ver con la atención de lo terapéutico a lo productivo. A nosotros. En Argentina, lo que, digamos, lo, lo visible son los abordajes terapéuticos que un servicio se le cobra a una obra social. No hay tanto caso productivo. Entonces, ¿dónde está? ¿por dónde vamos? Si nosotros hiciéramos solamente actividades terapéuticas donde le cobramos a una obra social, tendríamos otro foco y tendríamos otro nivel de sustentabilidad. Meternos en el mundo productivo es salir a competir en el mercado y vale igual, igual, y para eso tenemos, por ejemplo, una alianza con la Universidad Austral. El año pasado fuimos finalistas de un concurso que se llama Naves, del IAE del Austral, donde eh, ahí estuvimos con Dani y, y con Diego defendiendo el proyecto. Katherine Delicia se llamó el proyecto. Y de 1.200 emprendimientos, emprendedores de negocio, no nosotros éramos emprendedores sociales, como emprendimiento social, eh, fuimos finalistas, entonces el proceso tenía, el, lo más importante de eso fue todo el aprendizaje eh, que tiene que tiene que ver con esta lógica, es decir, creo que nosotros estamos en un, en, en un gris, no somos ni negro ni blanco, es decir, eh, de vuelta, el mercado hay que entender la lógica, hay que incorporar herramientas de, de, del empresariado, de, de la manera de operar, pero nosotros claramente sabemos que todo eso es un medio ¿no? para mejorar la calidad de vida de nuestra población, no es un fin en sí mismo, entonces eh, claramente el propósito es nuestra, nuestro faro, nosotros vamos para mejorar la calidad de vida de las personas y en eso tenemos que buscar alianza, ya estamos viendo qué hacemos con el INAES en algún momento, pero no, claramente eh, somos, un, somos articuladores, en fútbol, por ejemplo, nuestra alianza es eh, Conmebol, es UEFA y es FIFA, ¿no? Formamos parte de una red global de más de 180 organizaciones en el mundo que utilizan el fútbol como una herramienta de transformación social. Nosotros en Argentina lo que instalamos es el fútbol para la inclusión. En Colombia tiene que ver con, con todo lo que viene con conflictos armados y todo lo que el tema de la guerrilla y los conflictos han generado. En Costa Rica tiene que ver con las pandillas, y así en cada... No sé, en Israel, lo que tiene que ver con, la, con los enfrentamientos armados. Y cada cada comunidad utiliza el fútbol como un medio para resolver un conflicto social. El nuestro, el que estamos resolviendo, es el de la diversidad, el de la inclusión, ¿no? Entonces, como te digo, buscamos desarrollar conocimientos para mejorar nuestro impacto, ¿no? Eh, y bueno, y estos espacios a nosotros lo que nos permiten es, primero, hacer visible lo que hacemos y segundo también, como ponernos a disposición porque creemos que el Estado es el gran replicador, es decir, para lograr escala lo, lo, se logra a través del Estado eh, y nosotros ser una gotita que acompaña para que hayan otras organizaciones que quieran ir haciendo como Silvia, que viene haciendo lo suyo también, que hayan otras organizaciones, como decíamos la semana pasada, que se animen a aprender el radar y empezar a ver dentro de su comunidad que aparecen personas en situación de discapacidad, que esa organización o ese emprendimiento le pueda ofrecer una oportunidad. Y si no saben cómo hacerlo, recurrir a nosotros y diciendo, che, mira, tengo este desafío pero que lo movilice esa situación y no que lo paralice, como tal vez puede suceder, o que sea invisible, es decir, muchas veces pasamos ante estas situaciones y terminan siendo invisibles, las naturalizamos. Entonces buscamos que no se naturalice la situación de discapacidad. El 80% de la población con discapacidad que está en ejercicio de tener empleo está desempleada, el 80%. Entonces es un número realmente significativo, en temas de trabajo. Seguro, y, y ahí, ahí nos metemos con el otro gran tema que tratamos hoy, que es un poco cómo clubes y mutuales dieron respuesta a una serie de inquietudes de los pueblos. Y, y justamente la experiencia de la que venimos es una experiencia muy rica de dos pueblos, uno de Santa Fe, San Jorge, y el otro... Las varillas de Córdoba. De alguna manera, yo quería, antes de que se nos vaya Claudio Fardelli, que permito para dar clase, hacer una reflexión sobre esto. ¿Claudio, estás? ¿Está Claudio Fardelli? Sí, sí Guillermo. Soy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharte. Eh, no, yo acá encantado, escuchando a, a Raúl, a Dani, eh, contando toda esta hermosa experiencia de, de andar. Eh, un poco la intención que te hago es, a, a ver, una reflexión que tenga que ver con esto de articular mundo, Este mundo del, del, de la necesidad del trabajo para personas con discapacidad tan, tan rico... Cuenta Raúl y que cuentan Diego, cómo puede ser apoyado por otras organizaciones de la economía social, algunas históricas, otras no, pero, pero aquellas que tengan oportunidad de abrir sus puertas, de entrar en diálogo y de ir construyendo cosas juntos. Eh, antes de, de, de, de ir a ese punto, a lo que vos me estás planteando, voy a decir, eh, señalar, nosotros, eh, yo, yo les contaba la otra vez, eh, doy, investigo y doy clases eh, sobre gestión de organizaciones de la economía social, en la MAES de la Universidad de General Sarmiento y en otras eh, diplomaturas y maestras. Y siempre ahí hablamos, como muchas veces cuando hablamos de, de sostenibilidad, hablamos del de concepto de hibridación, ¿sí? Yo creo que si analizamos, vos me preguntabas hoy a, a Raúl, cómo, si, si con esa actividad financiaban eh, o qué financiaban con eso, eh, de verdad creo que observar el trabajo que hacen en, en Andar es un claro ejemplo de eh, hibridación de recursos. ¿eh? Sí. Pero muy, muy claro, porque ustedes ahí, nosotros aquí po podemos observar, por un lado, cómo se financian cuestiones a través, por ejemplo, de estas visitas, cómo la panadería funciona como una fuente de ingresos a partir del producto realizado, como los convenios con empresas eh, para la granola lo hacen de la misma manera. Pero después cuando uno empieza a abrir el abanico, puedo puede observar, por ejemplo, que eh, la parte el centro de día también funciona como una fuente de, de recursos a partir del trabajo con obras sociales, fundamentalmente, o tal ah. vez como también... Entonces, y después, ¿cómo se abren otros tipos de recursos, no? Eh, la, el trabajo con, con, con el Estado, con los gobiernos, que muchas veces, por ejemplo, han recibido combis para el traslado de, de, de los jóvenes, y, y bueno, y, y eso también se termina conformando como un, una fuente de ingresos, bueno, digo, esto, esto, por supuesto, no, no, no hace que, so, que sobren o que abunden los recursos en la organización, pero sí es un claro ejemplo de cómo una organización puede ir sosteniéndose y, y proyectando a mediano y largo plazo a través de una estrategia de hibridación de recursos que me parece que es un claro ejemplo a mostrar eh, y que está, está muy bueno. Después lo otro que... Lo que me preguntabas vos a mí me parece, pero lo dije, bueno, voy a ser reiterativo probablemente respecto a lo que dije la, la semana pasada. Yo creo que eh, hay, hay, lo primero que hay que hacer es visibilizar, es visibilizar a la, la cuestión de la discapacidad y la cuestión de la discapacidad respecto al trabajo. Eso es lo primero que hay que hacer, Digo, no, no hay... Eh, y, y visibilizar implica hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? También es, es ponerlo en, la mesa de, en nuestras mesas de debates. Eh, y, y pensar cómo la economía social y solidaria abre definitivamente sus puertas a, también a, no solo a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, sino a las personas con discapacidad. Eh, y esto implica, desde. Eh, Pensar desde la economía social y solidaria qué tipo de convenio se puede hacer, por ejemplo, para trabajar con los productos que hacen estas organizaciones, como Andar o como lo que decía Silvia del, del emprendimiento de instrumentos musicales o la gran diversidad de acciones y, y cuestiones que, que hay. Y esto para, por un lado, eh, fortalecer el, las posibilidades que tienen estas organizaciones generar nuevos espacios y lugares de trabajo que les permitan a las personas con discapacidad comenzar a independizarse de esas organizaciones para tener sus trabajos en otros lugares, eh, abrir la, la cadena de valor, bueno, que creo, en mi, en mi opinión, que eso es un, el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía social y solidaria es una deuda todavía, hay que, hay que trabajar mucho, pero bueno, abramos también la cadena de valor para este tipo de organizaciones. Entonces, eh, en otra reunión creo que hablaba con Raúl, eh, no sé si siguen con ese proyecto, pero que estaban, por ejemplo, pensando hacer cajas navideñas, por supuesto, la, en, en andar harán los riquísimos pan dulces que hacen, pero también dentro de esas cajas navideñas pueden venir productos de organizaciones de la economía social y solidaria a sí, completar no. esa caja navideña, por ejemplo, y después a la hora de venderlos que Andar no lo venda solamente a las familias de, de, de, las, de los jóvenes o a, alrededor, sino que también puede utilizar la cadena comercial que tiene la economía social y solidaria. Me parece que hay muchas cosas para eh, bueno, crecer y para, eh, para, para hacer procesos virtuosos. Buenísimo, Claudio. Pregunta, ¿puede ser de Carlos? Sí, ¿me escuchan? Sí. Eh, Raúl Lucero y en coincidencia quizás con lo que está planteando Claudio. Eh, Raúl Lucero decía que meterse en el mundo productivo es salir a competir de igual a igual y creo que es un concepto eh, que no es ajustado. Eso es si lo pensamos desde una economía de mercado, una economía capitalista, eficientista. No podemos pensar en la economía social solamente como producción, sino tenemos que pensarla como un círculo virtuoso de producción, comercialización y consumo, donde se pueda crear y proteger a la demanda. Hay que pensarlo totalmente diferente. Si no estamos equivocados, si no seguimos pensando en las otras economías, por plantear alguna manera. Entonces ahí viene mi pregunta. El Estado, más allá de su extracción política, podría, potencial, crear las herramientas y las instancias para generar la integración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entienden la relación entre la economía social y esta integración? Porque una cosa es presentar, digamos, el problema, lo estamos viendo, estamos charlando, tenemos las potencialidades, las posibilidades, lo que van haciendo en un lado, lo que van haciendo en otro. ¿Cómo ven...? la integración, la relación entre la economía social y esta integración justamente de, de, de, de este tipo de personas. ¿Quién, quién hace el, ¿Quién habla a Carlos? ¿Es, ¿Es este... Raúl? Sí, dale. Sí, yo lo primero que diferenciaría es que no hay tipos de personas. Hay personas diversas, como para, para sí, te pido hacer discurso. foco... No, no, no, no, es simplemente de vuelta, eh. a veces es, es importante en estos espacios también poner el foco de que nosotros somos diversos, partimos de ese lugar. Y segundo, eh, creo que si uno está hablando de producto, nosotros estamos diciendo que el producto tiene que ser con la calidad que la persona, que, que el destinatario de ese producto espera para agasajar en nuestro caso es alimento, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar con la mejor calidad, con las normas, independientemente de la condición que tenga el laburante. Si El laburante no determina la calidad del producto. ¿sí? Por otro lado, en ese proceso intervienen, es lo que nosotros planteamos, para nosotros. El, el sentido de la economía social tiene que ver con que el proceso y el impacto que queremos generar es en nuestra población destinataria, ¿sí? Hacemos un producto, hacemos, hacemos una venta de un producto, competimos en un mercado, un mercado tradicional, un mercado distinto, ¿sí? Pero nuestras reglas son, nosotros, nuestra salsa de tomate es de una cooperativa, y no es una salsa de tomate, es decir, utilizamos nosotros nuestro pan, que llega a las escuelas públicas de Moreno, que tal vez es el pan más importante para un pibe en ese día, no usamos bromato, no usamos nada que sea perjudicial para la salud de ese niño. Entonces, no solamente pensamos en la población destinataria como personas con discapacidad, sino en el público que va, o en el destinatario que va a recibir nuestro producto. Y desde ahí pensamos nuestra concepción. Nos, yo creo que vos estás planteando también un desafío mayor. ¿Cómo hacemos para, para, para articular todas estas acciones? Yo creo que se viene dando, hay un gran hormiguero en la Argentina, en Latinoamérica, que es invisible y que se van dando, hay múltiples experiencias de, de eslabón, de conexión, de la economía social, por sinergia, por empatía, porque es el sentido y el propósito que tienen para su vida y para su, Yo creo que hoy no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces, creo que se, se Por un lado se va... Entiendo lo percibo en el territorio, que se va dando esta sinergia naturalmente, algo está pasando abajo, ¿eh? ahí, ahí, se mueve todo esto. Por otro lado, la otra parte que tiene que ver con el Estado, nos, nos, la verdad que no podrías saber y responder cuál es la estrategia que el Estado está utilizando como una política de articular, todo y, y entiendo que es sumamente necesario que, la, que el Estado empiece a poner reglas equitativas, porque las reglas son desparejas, ¿sí? No son las mismas reglas. Nosotros, como asociación civil, no tenemos crédito en un banco. No tenemos crédito, ¿sí? Entonces, y, y, y no tenemos para pagar los sueldos y no tenemos forma de pagar los sueldos porque el banco, por ser una asociación civil, no tiene un crédito. Entonces, seguramente hay una cantidad de normas que el Estado tiene que modificar si quiere abonar la economía social. Y un poco con lo que decía Claudio también hace un ratito, ¿no? No sé si es por ese lado tu, tu consulta, Carlos. Gracias. La, la vida al centro, ¿no? La economía social con la resolu resolución de necesidades, y las necesidades son múltiples y hay que resolverlas en el tiempo y digamos, lo que tenemos lo que tenemos en, en el horizonte es un, la construcción de un Estado que esté más atento a esto no solo para financiar sino para acompañar toda la articulación que la economía social requiere pero es cierto que nace de un margen de libertad importante Creo que una de las cosas que deja muy cara a en este caso, es que no quiere privilegios. Lo que quiere son oportunidades de intercambio eh, justas con el resto de los actores. Ahí hay una cuestión de dignidad, de dignificación de las, de las personas con discapacidad, de que no quieren nada regalado, quieren algo que tenga que ver, que sea producto de su trabajo. Eh, creo que hay algo muy potente ahí y que seguramente le está haciendo resonar esto a otros de los presentes en, en el encuentro de, de al, eh, yo tengo algunos nombres de personas que hicieron eh, aportes respecto de los clubes de, de los clubes mutuales del interior que nos parece importante que hoy tengan oportunidad de compartir que es Lorena Suárez y Valeria Butó si quieren eh, un poco comentarnos el vínculo que pueden establecer ustedes de la experiencia con, con esto que estamos tratando, sería muy bueno. Valeria Butono, Lorena Suárez. bueno Mi nombre es Suárez Lorena y bueno, quiero contarle un poco más o menos de cómo se eh, está trabajando ahora en o sea, lo que es una asociación de fomento, más que nada más que un club, es una asociación de fomento eh, ...en el barrio de, de Arturo Segui, esto pertenece a La Plata, en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y bueno, contarles ahora, eh, por el, la parte del municipio se está usando como un comité de crisis... ...para el tema de eh, ayudar a los comedores, eh, el municipio o se descarga todo lo que es parte de, del insumo... ...para los comedores, lo descarga ahí en el club, se está usando como parte de un depósito más que nada... Eh, y después, bueno, contar la otra parte que eh, tiene para, o sea, hacen actividades para los chicos eh, en general, eh, por ejemplo tienen actividades de, de patín tienen actividad de destreza de sobre tela eh, también hacen eh, como digo, zumba, es para las distintas edades, las clases de zumba, incluso hay gentes mayores también que, que van, eh, así que nada, eh, hoy sí, ¿no es cierto? usando todas las las medidas de prevención y demás, eh, se está haciendo al aire libre porque alrededor tiene eh, alrededor del predio hay una plaza muy grande, entonces ahí es donde se está haciendo las actividades, así que bueno, eh, contarles eso y más que eso, bueno, después tiene, o sea, lo que es parte de, de patín y eso, es, no, no es que se cobra, sino que es gratuito, pero sí tiene, eh, para una ayuda, para poder sostener lo que es el tema de mantener la luz, el espacio del club y demás. Así que, bueno, eso era lo que yo había comentado y, o sea, y me gustó mucho contarlo, o sea, porque eh, Arturo 6 es como un pueblo que es muy chico, eh, acá si tenemos que hacer un trámite o más allá de lo que se tenga que hacer, es tenemos que casi hacer un viaje de 40 minutos, viajar a La Plata, porque cerca no tenemos casi nada es más como un espacio rural y bueno, hoy ver todas las actividades que se puedan hacer en ese lugar, o sea, me, me sentí como orgullosa que en mi barrio, en mi pueblo, se y poder contarlos, compartirlos con ustedes, eh, también, eh, no, eh, aparte quisiera contar también un poquito rápido eh, el tema como hablaba la eh, el hombre este, o sea, lo que se hace con las personas con discapacidad y me, me gustó mucho porque eh, yo tengo ya o sea, mi primo que es discapacitado y en mi barrio hay un, un lugar que se llama Caminemos Juntos y bueno, desde chiquito hacen estimulación temprana, eh, o sea, incluso mi nena fue también ahí a estimulación temprana y cuando ya pasa la etapa para hacer jardín, entran en este lugar donde se llama Caminemos Juntos y uno ve como ellos y Haciendo, cierto Uno no tiene limitaciones, uno mismo a veces se limita a hacer cosas y, y, con, y ver todo eso y también cuando él contó viste el tema de la panadería y demás, eh, me influyó mucho en mi infancia porque incluso eh, mi papá es panadero y bueno, eh, muy, muy contenta, muy contenta de este espacio, muy contenta de poder ver eh, cómo se trabaja en diferentes partes, así que muy contenta. Muchas gracias. No, a vos, a vos. Este, es importante que vayamos este, dando cuenta de aquello que resulta para lo, los pueblos de, de ciudades, para donde ustedes estén viviendo, que hagamos propio estas, estas experiencias, estas experiencias tanto de la dimensión del... del toda la experiencia que nos ha planteado Andar con respecto al trabajo de capacidad, como también el desarrollo de lo deportivo y de una serie de servicios que las mutuales del interior nos han dado cuenta de que es posible. Y es posible hacerlo en el tiempo, digamos, decir, podemos proyectar esto. Por eso nos pareció importante trabajar estos dos aspectos juntos porque nos parecía que tenía una, una posibilidad de integración, ¿no? Que alguien más que quiera contar, que quiera decirnos cómo ve, no solamente lo que existe, sino también lo que está soñando para su pueblo, digamos, no solamente lo que ya está, sino aquello que nos parece que es posible a partir de este proceso de formación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Novia, sí. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, súper emocionada porque Lorena Suárez es vecina mía. Yo también vivo en Arturo Segui. Eh, hace muy poco tiempo igual, eh, porque acá hay barrios de Profear que se armaron, hay tres. Bueno, vivo yo acá hace muy poco, pero me, me puso contenta que tengamos una, una vecina eh, que esté con todo, este, con todo lo de la economía social y solidaria. Y todo lo que yo le pueda dar una mano, yo asesoro una concejal acá en La Plata, se llama Sabina Bastida. Este, así que después me gustaría ponerme en contacto con ella a ver si podemos armar alguna cuestión o dar una mano en todo lo que se pueda. Qué bueno, qué bueno. Rubia, eh, si quieres dejar tu dato en el chat, le podemos pedir a Lorena que deje los suyos para que se conecten, ¿cómo no? Aparte, bueno, es genial que en ese espacio se dé también eso de poderse vincular con otra gente, de una ayuda mutua, de, bueno, todo bueno, los principio de co de co del cooperativismo, básicamente, ¿no? Así es, así es, y, y, y somos también eh, portadores de la posibilidad de multiplicarlo esto. Esto no, no termina aquí, sino que so tenemos que generar espacios para intercambiarnos, para encontrarnos. Eh, es parte de, de, de alguna manera del, como del, de los resultados de, también de este proceso, ¿no? Eh, descubrir que somos personas que ten, tenemos la capacidad para tomar decisiones y, y para construir procesos nuevos. Eh, a lo mejor así, sencillito, eh, de encontrarnos, de pasarnos y poder conversar para hacer cosas juntos. ¿Alguien más quiere, quiere compartir? Sí, ahí está Valeria, Guille. Adelante. Adelante. Ustedes me avisan si me escuchan porque, por ahí, no es muy buena la señal. Sí, sí, perfecto. Y, eh, bueno, yo bueno estoy en Pueblo Ester, en un pueblo, una ciudad de, que tiene recién un año y medio, acá cerquita de Rosario. Eh, y bueno, y mi. Mi, mi interés en participar en, en, en todo este proceso que ha sido este curso de INAES viene por distintos lados. Por un lado, eh, bueno, trabajo también asesorando a la concejala Tarina Meneni eh, en, en el Consejo de Pueblo Esther, que es el primer eh, el, el, el primer consejo de, de la ciudad. Este, y perdón, perdón. Bueno, también trabajo como secretaria de administrativa en un club, eh, del, en el único club del Pueblo. Este, ahí recién llegaba de, de, de allá, por eso entré un poquito más tarde, porque, bueno, estamos retomando actividades. Eh, se habilitó a partir de hoy eh, actividades deportivas para menores de 12, entonces estamos organizando todo para volver a arrancar con los con los chiquitos y, y así que bueno con mucho, mucho, mucho trabajo mucha dificultad hemos tenido Gracias. también este año para esto sí funcionó el club como un de ayuda o sea donde se hicieron allá popular, el populares de alimentos o sea en la pandemia funcionó tuvo un fin social realmente muy bueno y las actividades deportivas fueron abriendo y cerrando de acuerdo con este con, bueno con, con cómo venían las las disposiciones de la provincia y de la municipalidad. También, bueno, desde hace dos años participo en, la, en una feria de mujeres, una feria de economía social y popular, son unas 20 mujeres con emprendimientos propios eh, diversos, de panadería, costura, bueno, un montón de cosas, y bueno, estamos ahí, en eh, una cooperativa entre todas. Entonces, eh, me, sí en el club tenemos chicos integrados con distintas... Eh, bueno, sí. sino, pero bueno, con autismo, con algunas eh, dificultades y, y bueno, y, y el deporte realmente eh, es, un, eh, es, es mágico como funciona. También, bueno, tenemos eh, una única escuela pública en Puebla -Ester, que también forme parte de la cooperadora de la escuela durante muchos años. Es una escuela integrada, o sea que hay niños con dificultades que que están este, también eh, en el aula, o sea que todo este proceso de integración y de convivencia, eh, bueno, eh, es, es fundamental. Y, y en el, eh, eh, tanto, bueno, en los profes que puedan tener este, la, la capacidad, no digamos, la capacidad, digo, desde el amor, ¿no?, de poder... Este, eh, integrar a, a esos, a los chicos, a las chicas que, que por ahí, bueno, tienen otros tiempos eh, Qué bueno, qué de, bueno Valeria, lo, desde... lo, que lo, lo que compartís de alguna manera nos da eh, un eco de cómo las cuestiones productivas y las cuestiones de cuidado y las cuestiones de, de salud, el sustento, se juntan en algunos espacios, ¿no? Es decir, bueno, la, es la feria el, funciona en el club el, también. Eh, también la feria no, funciona no, en el club, no. es todo un proceso que se va integrando, ¿no? Bueno, justamente estoy apelando a eso, a que no son muy separados, se juega todo en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y todo lo que apoyemos a la organización en beneficio de... Sí de oportunidades de, de, de aprendizaje, oportunidades de organización, de mejora, eh, que seguramente a otros le está haciendo sentido para sus pueblos. Así es, y bueno, y nosotros, el club es una comisión de, que tiene dos o tres años, con lo cual, esto que, y un montón de cosas que uno no qué pasa, bueno, lo del Club San Jorge el otro día escucharlo, realmente bueno, me dan ganas de soñar, lo de andar, este, creo que hay procesos que se pueden ir iniciando, escuchando todas estas eh, propuestas, bueno, que el club pueda convertirse en una futura y, y para la ciudad que no hay otras cosas, este, sería un cambio espectacular. Y igual que bueno, pensar un proceso dentro de la feria también para que podamos sumar este, diversidad de personas, cosas que por ahí uno no, no, no lo piensa y bueno cuando aparecen estos espacios se prenden, se prenden. Así que bueno, yo tengo a los nombres de todos, ya nos iremos comunicando, Raúl lo tuyo, bueno, es eh, nada, es un... increíble, la verdad es que no, no sabía de esta organización como de... Muchas otras y. Felicito a todos y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando en ese sentido. Muchas qué gracias. Bueno, qué bueno, Valeria, qué bueno. Sí. Se trata de esto, este proceso, se trata de descubrir que hay cosas que están funcionando, que no es que está todo por crearse. Eh, eh, Argentina tiene una trayectoria tremendamente rica de emprendimientos de la economía social. Y que, bueno, algunas replicar en otros lados. Está muy bueno eso como, como referencia, ¿no? Como referencia de, de tu lugar. ¿Alguien más quiere hablar? Mientras, mientras lo piensan, yo quiero compartir algo que tiene que ver con uno de los encuentros, que fue el encuentro sobre clubes mutuales. Yo sorprendido con una de las, de las actividades que hace la Mutual de las Varillas, que tiene relación con oportunidades para personas con discapacidad, pero va más allá de eso, que es como a partir de un trabajo que tiene que ver con asumir la posibilidad de acceso a la tierra, de acceso a los lotes con servicios con financiamiento de largo plazo para la población, para los socios de la Gran Mutual, con algunos de los primeros loteos, lograron financiar una pileta semiolim. Eso fue contado por uno de los, de los referentes, por eh, Emir Cribelli fue contado como uno de los logros de la cooperativa, de la mutual del club al más fuerte mutual al fuerte que combina varios clubes es cierto que es una organización antigua y que tiene una trayectoria pero alguna vez empezaron no es que nacieron de un repollo logran con una actividad con uno de los servicios logran financiar la pileta para, para que haya actividad deportiva y servicios de rehabilitación y, y trabajo de capacidad durante todo el año, es decir, una pileta climatizada. En general son eh, servicios caros, en este caso eh, es de orden social, es de uso social. Lo logra hacer la Mutual. Pero voy a recordar otro, que a lo mejor no todos lo vieron y que lo pueden volver a ver, cuando presentó el amigo Domingo Benzo, gerente de la Mutual de la ciudad de Devoto, Noreste Córdoba. Nosotros lo estamos como recordando porque queremos este, traerlos al... Al, al cierre final, que va a ser el 18, que le vamos a contar más, Benson nos dice que a partir de la empresa que armaron entre un conjunto de cooperativas y mutuales, lograron generar trabajo para todas las personas con discapacidad del pueblo, y el pueblo tiene unos 6.500 habitantes. Es un pueblo chico, pero logran Generar trabajo para todas las personas con discapacidad. Algo porque es producto de una integración entre organizaciones y con un trabajo de mediano largo plazo, ¿no? Es decir, ellos estaban preocupados por la desocupación de todos los jóvenes, empezaron a trabajar esta idea importaron unas máquinas, hicieron un análisis de qué cosa hacía falta en el pueblo y montaron una empresa de envases de plástico que abastecen a dos empresas de la zona, a Sancor y a Arcor. Y con esto lograron 500 puestos de trabajo en el pueblo. En ese marco, también priorizaron a las personas con discapacidad. Y lo quería recordar, algunos de ustedes seguramente lo recordarán, es muy llamativo, pero digo, esto también es producto de nuestra economía social histórica, de nuestros dirigentes, de nuestra gente, con ayuda de, seguramente de apoyos estatales y coordinación de distinto tipo. ¿Alguien quiere...? Respecto? Yo, Guille, a ver, quisiera agregar un poco de esto que vos decías, que, que es un camino, ¿no? Es una trayectoria, digo, no, no, no nacen eh, gigantes mutuales ni, ni clubes con piletas enormes y millones de actividades, sino que se van dando eh, producto también de, del tiempo y de, de la creatividad también un poco que, que se tiene, ¿no? Entonces es interesante ver estas experiencias para empezar a ir dando como ciertos pasos que, que después permitan ir eh, integrando a las personas con discapacidad, a, eh, bueno, la semana que viene vamos a tener también el trabajo con, con adicciones, ya se lo adelanto, entonces, eh, y que realmente es, lo, lo veamos incorporado a la economía, que deje de ser algo de la mera subsistencia, ni ni de los márgenes, porque no, no es así, justamente lo que venimos a plantear es eh, un cambio del, del paradigma, eh, como traer esa, esa idea, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. vale Gaby. Eh, sí, me parece que, por ahí retrotraciendo a algo que se planteó anteriormente, me parece que... Eh, la social tiene algo que brindar para la incorporación, para la articulación de las diversas personas que, que trabajan en ella para integrarlas a la, a la vida social y económica, y que tiene que haber también políticas públicas para apoyar esas iniciativas, en el sentido de que el mercado no es eh, libremente competitivo, como dice el, la teoría clásica, ¿no? económica clásica, sino que en realidad es un mercado que no es eh, igual para todos, ¿no? donde los que tienen más poder tienen más posibilidades de colocar sus productos, tienen posibilidades de subir precios, bajar precios, de manipular el mercado. y Por lo tanto, el Estado tiene que tener políticas públicas para apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? porque si no es una competencia de de mojarritas contra tiburones, <ríe> por hacer una, una comparación un poco tonta. Pero eh, yo creo que, que sí, ten, ahí tiene que haber eh, apoyo para este tipo de iniciativas, como lo, los que se han contado en las diversas experiencias y lo que estaba recién eh, contando Guillermo. no eh, Y eso no implica que, que nos traten diferentes, sino simplemente de que eh, se abra un canal donde se pueda participar y no quede todo monopolizado en, en las grandes empresas, en, la, en las grandes eh, corporaciones. De hecho, las, las cooperativas han surgido tratando de enfrentar a estos grandes eh, monopolios y han luchado por políticas públicas que favorezcan al sector, ¿no? Por eso se han unido en federaciones, confederaciones, y como hacen también los, las grandes empresas, que se unen en, en sus este, asociaciones y exigen y demandan eh, políticas para su sector. Entonces también eh, las cooperativas, las mutuales, las organizaciones de la economía social tienen que unirse y demandar eh, políticas que favorezcan el desarrollo, y la, eh, porque es una economía a su vez que está volcada no en el lucro, sino en eh, satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? en el crecimiento de las personas, de las comunidades, en el desarrollo local y en el desarrollo social. Así que bueno, eso quería comentar como reflexión a partir de lo que estoy escuchando de, de las participaciones de ustedes y también de las, todos los encuentros que hemos tenido, ¿no? Que nos quedan eh, dos encuentros más y eh, está un tercer encuentro de, de cierre. Así, y este es nuestro último cara a cara, así que aprovechemos para, para poder expresarnos. Este, aunque los encuentros que vamos a tener, eh, o que ya empezamos a tener los miércoles, también son así de de poder de hacerlos más participativos, ¿no? no tan fríos como solo la pregunta a través del chat. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, decir algo más. Sí, podía podía tenía ganas de compartir que por ejemplo, que en Argentina hay 256 tal vez más talleres protegidos de producción que en esos talleres trabajan alrededor de 6300 personas, tal vez más de aquellos talleres que no están registrados, estos son datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, que, que, la, que el taller, uno de los talleres más antiguos es Apacit de Ramos Mejía, que cumplió 50 años hace poco, que muchos de sus fundadores ya, ya no están, están mirando desde otro lugar, eh, y que no hay una ley que dé cumplimiento a la equiparación de oportunidades, es decir, sigue sigue el estado está dando ausente en la temática de la discapacidad eh, y qué y qué, qué tenía que compensar el estado, qué plantea la ley, una ley que fue anunciada en el 2012, que fue reglamentada en el 2015 y que aún sigue sin estar en vigencia y en donde bueno, estamos viendo qué sucede en el Senado la semana próxima si el presupuesto del Ministerio de Trabajo lo va a aprobar o no lo va a aprobar y y digo, hay 6000 personas que se, se siguen jubilando por su condición de discapacidad, que no acceden a una jubilación digna como lo prevé la ley, que no tienen un sueldo digno como lo prevé la ley, que no, es decir, un, un trabajador con discapacidad tan simple como no tiene una, una aseguradora de riesgo de trabajo. Por eso digo, eh, cuando veo que la inequidad también la traza la agenda del Estado, ¿no? Eh, y claramente comparto con Gabriela que, que, que hay una economía injusta, ¿no? Eh, si vos no emparejás la línea alargada, eh, es difícil competir, ¿no? Es difícil eh, llegar a un, a un buen puerto, ¿no? Eh, entonces, claramente, eh, no, nos vemos deficitarios, nos vemos complejos, eh, eh, es un, es, realmente es un remar, y más en estos tiempos, muchas veces remarla en dulce de leche, eh, hoy un empleado de un taller protegido sale 100 mil pesos eh, Un empleado sin discapacidad Y un muchacho cobra un peculio, cobra un incentivo eh, Que lo provee es decir, Y nada, con una ley que está Y con un presupuesto que no está aprobado Entonces, digo, eh, de vuelta no, Nuestra responsabilidad del sector social No es generar lo que generamos Sino también incidir en el Estado para que equipare las oportunidades porque si no también te terminás, te terminás preguntando, estoy generando, estoy generando un empleo, pero ese, ese trabajador con discapacidad, lamentablemente no tiene las mismas condiciones que el otro. Sabemos que hacemos un montón de cosas que, que, que, que, bueno, que lo, lo, lo ponen en, en un rol, pero el sueldo dignifica, ¿no? Equiparación de, de, de cuestiones sociales, como puede ser, no sé, un pibe que, tiene, que se casa con una pibe y tiene un hijo y y que tienen una pensión, ese hijo a veces no le pone el nombre del papá porque la mamá pierde la pensión, entonces hay una cantidad de cosas que suceden en la vida de las personas con discapacidad que si el Estado no las regula, eh, la verdad sigue habiendo una, como decíamos, está todo bueno, está interesante, pero creo que el Estado tiene un rol importantísimo para, para hacer de la economía social que sea realmente social y para todos, ¿no? Buenísimo, Raúl. Ahí listo de detalles eh, normativos también que están pendientes. Bien. Esta combinatoria, yo retomo el, la idea de, de Claudio, de esta cuestión de que mientras trabajamos por la construcción de un Estado más atento y más justo en estos términos, eh, también tengamos una actitud activa, digamos, respecto, ¿no? Nosotros vimos cómo andar, es muy activo en esto, sale a la, sale a la calle, está peleando, a palmo lo, lo que considera que es justo, y, y creo que en ese sentido tenemos como esta diversidad, ¿no? De, de aprender de todo lo que ustedes fueron capaces de armar, fueron capaces de captar como recurso. Claudio dio algunos detalles ahí, ¿no? De, de, de distintos orígenes, recursos de distintos orígenes. Muy rico y que, bueno, además es por, por la economía social. Sin duda, eh, a mí me parece que es muy importante destacar cómo tu, tu perfil autocrítico dice, nosotros hay cosas, cuando decís hay algunas cosas que no sabemos hacer y es lo primero, es lo primero que hay que hacer para aprender. Es declararse aprendiz, ¿no? No sabemos vender y eso está bueno reconocerlo porque la única manera de buscar quién nos ayude en este caso a vender en, en, en, en nosotros, no tan como a los trabajadores con o sin discapacidad. ¿no? Eh, así que, bueno, celebrar un poco también eso o, como parte del perfil que le estás dando a la organización. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, no, esperar? quería comentar con respecto a lo que hoy, bueno, comentando el compañero, que nosotros lo encontramos, eh, en la mayoría de los eh, emprendimientos y todo esto, el inconveniente de la normativa con el tema de las pensiones. eso no han podido acceder muchas veces a ningún beneficio, por ejemplo, lo que fue el IFE, muchos quedaron fuera de ese espacio. Después tienen eh, inconveniente con el tema del monotributo social, eh, como que dicen que no es compatible, y eso creo que a nosotros, a todos, nos falta... Eh, un poco más de conocimiento como para poder ayudarlos porque como que no no tenemos ese ese saber como para poder explicarle y asesorarlo de manera correcta, y muchos están ahí y bueno no, si yo me pongo a comercializar esto o a vender me quedo sin esto y entonces eso por ahí podríamos solicitar del INAES, no sé si hacer un, un encuentro o darnos alguna herramienta para que nosotros podamos eh, llevar a los territorios, bien cuáles son compatibles con, con los distintos programas y todas esas cosas o decirnos de dónde poder buscar esa información Bien, podemos tomar, podemos tomar esto como parte de lo que tenemos que construir, ¿cómo no? Sí, porque hay un programa que se llama Ley Alas, que no sé exactamente de qué se trata y, se, y con eso más o menos podrían trabajar y tener una mejor forma de poder comercializar también los productos y sería la parte tributaria, que ahí, bueno, ahí yo soy muy flaca de eso, no entiendo, pero no, es lo también, que siempre pero... nos, nos preguntan. Hola, Silvia. ¿Cómo Habla Rubia de acá. Sí, ¿Cómo no... estás? Mira, te cuento, yo soy contadora y técnica en cooperativas también de la Universidad Nacional de La Plata. El tema del monotributo social que eso depende es del Ministerio de Producción. No lo hace eh, el contador. Y son para ciertas actividades. En su momento, pues, yo soy acá en La Plata, eh, tenías que ir a un lugar donde te tomaban, mira, perdón, te tomaban eh, una entrevista y ahí ellos te dan, te dejaban te anotaban en el monotribu como monotributista social, ¿sí? porque el Estado te sucede la mitad, por eso te sale más económico. Después tenés el monotributo común, y en la ley ALAS lo que hace es eh, eximirte de la presentación de los ingresos brutos. Estás exento, pero tiene requisito de ser monotributista social, o que el monotributo sea, creo que, en las categorías más bajas. Pero sería muy bueno que se vinculen por ahí con la universidad, y que las universidades por ahí de económicas o acá que tenemos eh, la carrera técnica cooperativa se den ayudas, eh, charlas y ese tipo de cosas, eh, pero bueno, también tiene que ser vinculado con el municipio para que se asesoren a las cooperativas sobre estas cuestiones. Yo pensaba poner algo un poco más generalizado, bajarlos a las mesas de los distintos territorios o hacer algo como hace siempre Linae en general, que hace una charla específica para sacar esas dudas y llevarlo a, a palabras que puedan entender todo y no una terminología que por ahí la podemos entender algunos y otros que nos quedamos que dijeron, entonces eso nos pasa a nosotros que muchas veces, como te decía recién, nos cuesta por ahí explicarle cómo se hace, sí. cuáles son los pasos y como fue con el tema del TAP no, nos sirvió recontra bien porque decía, haces esto, haces lo otro y uno iba aprendiendo no es que, que no, no no lo entendamos, pero es mucho más fácil cuando lo vemos lo visual y nos van explicando tan sí, me pareció a mí no, es una sugerencia para poder realizarlo Sí, eso habría que verlo, lo podemos anotar, pero hay una dificultad que es que nosotros desde el INAE no, no somos los que manejamos los programas. Entonces, a veces, si es compatible o no con el monotributo social, no es algo que dependa de nosotros. No es la, la información oficial la que podemos bajar desde el INAE. ¿no? Eh, falta como esa articulación con AFIP, con las distintas eh, programas, como para ver... Eh, qué es lo que se puede y no se puede, no si son compatibles o si no son compatibles. Siempre se ha hecho como averiguaciones puntuales en determinados momentos, con determinados programas, pero falta como toda esa información eh, este, más eh, oficial que supongo yo que es, eh, se, habría que articular con el Ministerio de Producción, sobre todo con el monotributo social, que son los que tienen especificado qué programas son compatibles y qué no, y cuáles no. Pero bueno, será cuestión de articula generar articulaciones para poder hacer algo así, ¿no? que obviamente lo, lo anotamos. Sí, ahí meto, meto un, un bocadito. Eh, hay un aspecto que tiene que ver con esto que, que están hablando, que es eh, la transversalización ¿no? de, de las diferentes políticas que se implementan desde el Estado. Eh, cómo se va articulando y cómo no cada organismo de Estado va viendo solo su campo, sino que en el caso de la economía social, eh, la economía social tiene que ver con un montón de ejes, tiene que ver con desarrollo productivo, tiene que ver con género, tiene que ver con muchas temáticas y ahí se necesita y es un gran desafío, por lo menos desde... El Consejo Consultivo, que es desde donde también estamos un poco colaborando con, con, este, con este curso, eh, estamos viendo que es un gran desafío a trabajar dentro de lo que son las políticas. ¿no? Y, y aprovecho también algo, porque este es el último cara a cara, hay una última clase que es sobre eh, medios cooperativos y mutuales, que es la clase 15 antes de la última, que va a ser el, el gran cierre, eh, que, le, que le llamamos la unión hacia la fuerza, eh, que va a ser el, el encuentro 16, pero como no vamos a tener ese espacio, eh, me parece que, que algo que está bueno tomar como un gran desafío también en sus territorios tiene que ver con cómo hacerse visibles y en esa visibilización cómo articular dentro del tejido que tienen en el territorio. ¿Y ¿Qué significa hacerse visible? ¿no? Hacerse visible primero es tener conciencia de uno mismo, conciencia del proyecto que están transitando, de cuán poderoso y cuánta potencia puede tener, de todo el recorrido que han hecho. Si primero, una vez que son conscientes de eso, se puede dar el paso siguiente que es mostrarlo hacia afuera. Una vez que son conscientes de eso, se empoderan y lo pueden mostrar mejor con toda la potencia que tiene. Entonces, Raúl recién decía la cantidad de talleres protegidos y la cantidad de trabajadores que involucran esos talleres, ¿no? La visibilización también pasa por esos números y por poder tener un registro de cuánto ustedes se están moviendo en sus territorios, cuánto están moviendo en la actividad económica y productiva ¿sí? del territorio local cuánta capacidad hay de articular con otras experiencias que son similares o que quizás necesitan conectarse y que conectadas van a ser más potentes. Entonces, tomar en cuenta esto de la visibilización, los medios que están en los territorios pueden colaborar muchísimo con esto y son grandes articuladores en, en, en lo que es la visibilización de estas experiencias Así que eso lo quería decir porque no vamos a tener ese último cara a cara y me parece que, que de alguna manera en estos espacios el eje de hacernos visibles eh, va saliendo siempre. ¿no? Hay un gran desafío que es del Estado, pero hay un desafío también que es de, desde las experiencias y que es desde abajo, que es empezar a creernos que somos poderosos y que las experiencias que trabajamos y a las que les ponemos el cuerpo, cabeza y corazón son grandes y mueven muchísimo. Me parece un, excel, un excelente momento para ir cerrando esto, porque hiciste como una, eh, un monio a todo lo que, que venimos charlando. Eh, no sé si alguien más tiene ganas de, de agregar algo, si no ya nos encontraríamos el miércoles que viene, en el próximo encuentro, que bueno, como les adel adelantaba anteriormente va a ser de, de adicciones y de desarrollo productivo en de la economía, en, las, en el desarrollo local. No se pierdan las dos últimas clases, que además pueden participar con audio, eh, cambiamos ahí la, la modalidad para que vaya siendo más parecido a este espacio también, al cara a cara. Bueno, le agradecemos a Raúl, a, a Diego, a Daniela y a Claudio, que, que se fue hace un ratito. Así que, bueno, nos estamos viendo el miércoles próximo. Muchas gracias a todos. Claro. Muchas gracias a todas. Claro, gracias. Bien, porque... favor, para el último... Un abrazo. Chao. Muchas gracias. gracias. gracias.